La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la, y la Alimentación, que es la FAO, que son sigla, siglas en inglés, no, ha establecido la celebración del Día Mundial de la Leche cada primero de junio y esto viene ocurriendo desde el año 2001. Entonces vamos a conversar sobre la leche con Silvia Rodríguez, que es nutricionista. Eh, no todo el mundo puede comprar leche, ¿no? Comenzando por ahí. Eh, Silvia, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenida a Radio Capital. Silvia, eh, una co ¿hasta qué edad es necesario tomar leche? Eso es lo que eh, ¿no? Sí, en realidad no existe, no es que necesitemos la leche de vaca sí o sí para llegar a nuestro requerimiento de calcio, Ay. tenemos muchas otras fuentes, así que no hay Eso. una edad exacta para una Ay. recomendación de, del consumo de leche en realidad. Porque hemos crecido, hemos crecido con este concepto, que si no tomas leche no creces. Exactamente. Correcto. Sí. Entonces, claro, yo como padre entro en pánico y digo, bueno, ok, lo, lo que menos quiero es que mis hijos sean del tamaño de un de una de un, de un taco, no sé. Entonces les doy claro. leche, desayuno, almuerzo y comida, correcto. Claro. Y eh, ahí entra ahí entra el tema. Eh, entiendo que a los bebitos hay bueno la leche la, la, la leche materna fundamental, no, Exacto. obviamente, este y hacer todos los esfuerzos necesarios. Y si no ocurre, bueno. Se recurren a las fórmulas y está. Pero luego de haber sí. intentado por todos lados, que, que, haber quemado el recurso de la leche materna. ok. Pero después de eso, ¿cómo, cómo nos manejamos? ¿Hasta qué edad? Eh, como tú bien dices, no es necesario en la medida que hay eh, alimentos que sustituyen el calcio de la leche, ¿correcto? Exacto, sí. O sea, no es necesario consumir eh, o tener el consumo de leche de vaca para obtener calcio. Si en caso de repente eh, a los niños les gusta tomar la leche, la pueden seguir tomando. No es que haya una contraindicación. Lo ideal, eh, bueno, también se puede, pueden dar sustitutos dentro de los lácteos para llegar a un buen requerimiento de calcio que vendrían a ser el yogurt, eh, los quesos. De por sí son alimentos que tienen un alto contenido de grasa, que es una grasa animal. Entonces lo que hay que tratar de hacer es de comprar uno que sea descremado. O en todo caso también son alimentos que ya por ser eh, producidos en masa y para que tengan una mejor... Eh, o que puedan tener mejor sabor, les añaden mucha azúcar. Entonces eh, en ese caso también hay que tratar de consumir sin azúcar. Completamente o Completamente de no tenga esa gran... Sí. Y, y sobre todo son alimentos clínico. para niños. Exacto. Son alimentos para niños y no necesitan tanta cantidad de azúcar. Entonces, por eso es que yo les digo, podemos obtener el calcio de otros nutrientes, de otros alimentos. ¿Qué alimentos, por ejemplo? Tenemos a la jonjolí, tenemos algunas legumbres como las menestras, tenemos frutos secos como las almendras, eh, el tofu que no es muy... Bien conocido por acá o no no tan consumido realmente, Ajá. es una muy buena fuente de calcio y de por sí no es que el calcio te nos diga eh, la leche en la etiqueta, por ejemplo, no sé, 100 mililitros de leche tienen 300 o oh, 125 miligramos de calcio. Eh, no vamos a absorber al 100% ese calcio, se absorbe un 30%. Y es lo mismo que pasa si es que nos estamos preguntando, pero de repente los alimentos de origen vegetal tampoco se van a absorber al 100%. Sí, tampoco, pero la, la leche de vaca tampoco. Entonces, eh, tenemos ah. otras alternativas, como digo, la leche de soya tiene la misma cantidad de... se absorbe en, misma, en la misma proporción y aporta un doble contenido de calcio. Entonces, tenemos estas opciones, lo, lo ideal es, es jugar con... Con, con las con las cantidades, con de repente eh, al hacer las comidas, agregarles esos alimentos que tal vez eh, pueden estar escondidos por ahí, al hacer un guiso, al, al hacer el desayuno de la mañana, como te digo, las conjolitas tienen un buen aporte de calcio, entonces esconderlo por ahí en avena, por ahí jugar con ese tipo de, de técnicas culinarias que se pueden dar. Y otras cosas importantes es que, si bien sí la leche aporta calcio, muchas veces eh, las mamás optan por darles un poquito de cacao, de chocolate junto a la leche, uh -huh. pero eso es un gran error, porque el cacao tiene sustancias que no dejan que se absorba el calcio. Ah, entonces, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí. ¿Y si, entonces... Ah, mira, eso no tenía ni idea. Al igual que el café, sí. capital entonces, claro! Y sí, la leche, entonces es la leche chocolatada no es una buena forma de obtener un calcio solamente por un tema de sabor. Entonces ahí no estamos absorbiendo el calcio como una leche regular sin sabor. es algo también que debemos tomar en cuenta porque sí, a veces se le da la leche con chocolate porque es más rica y los niños lo prefieren. Claro. Pero que sea algo nutritivo... No, y normalmente también las leches chocolatadas tienen mucho azúcar. Entonces lo que se puede hacer es consumirlo aparte, una hora antes, una hora después, si es que se quiere el chocolate. Al igual que el café, al igual que el té o las infusiones de hierbas. Son alimentos que inhiben la absorción del calcio y este y normalmente forman parte de nuestros desayunos, de nuestras comidas. No aprovechamos el 100% de este calcio. Correcto. Sí. Correcto. Bueno, claro, no, ha sido tal el bombardeo publicitario de toda la vida respecto a la leche, que, que no no no no conseguimos nuestra vida sin leche. Exacto. ¿no? Y, sí, no es, y, y no es necesaria como, como nos la quieren vender. Es más, la leche de un tiempo esta parte es cada vez más aguada, es una cosa, con una, una cosa blanca o Sí, este... y además que sí, las vacas tal vez no han sido como antes, están mejor alimentadas o en un mejor ambiente entonces el producto de por sí no es que vaya a ser óptimo o como el que estamos acostumbrados está acostumbrados nuestras familia hay Antes. llamadas telefónicas qué te parece si, si, si sí, re claro. resolvemos las dudas de nuestros oyentes dos doce cinco estoy con silvia rodríguez eh, hablándonos de cómo reemplazar el calcio de la leche y, y, y, estos mitos qué mitos hay con la leche respecto a la leche Silvia ya, que si es que no consumimos leche ...vamos a tener mayor riesgo de repente... ...en adultos mayores de fractura de cadera... Yeah. Eh, ...y que nuestros huesos no van a estar fuertes... ...en el caso de los niños que tampoco van a crecer como tú decías... Eh, ...hay ese miedo de que si no consumen la leche... ...no van a crecer adecuadamente o formarse... ...pero es un mito, porque también pasa que en los países... ...que tienen mayor consumo de calcio, como Estados Unidos... ...es uno de los países que tienen también mayor incidencia de fractura de cadera... ...entonces no es que, esté, no es que el calcio el único indicador de una buena salud, ósea intervienen otros factores, interviene el factor de hacer actividad física, de que uno tenga también un buen aporte de vitamina D, que lo obtenemos de algunos alimentos como el huevo o la exposición al sol, de también tener eh, una buena un buen aporte de proteínas en nuestras dietas, una buena flora intestinal, entonces sí, no es solamente el calcio que antes pensábamos, intervienen otros factores. Ok. Hay llamadas. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Carlito, ¿cómo estás? No Buenas mi tardes. Acá, pues, en Los Olíos, en Los Olíos, te llaman. Bueno, doctor, estamos a, conversando sobre la leche, qué tan necesaria es en nuestras vidas y cómo la podemos reemplazar, en todo caso, por otros alimentos, las propiedades, ¿no? El calcio, por ejemplo, está en el brócoli, en, en las menestras, en las almendras, en fin. ¿Cuál es tu consulta? Sí, mira, yo te quería con toda la experiencia. Bueno, yo, yo, yo soy de la generación de los 70. Entonces, no te escucho bien te, te, te quería contar una experiencia ¿Me escuchas bien? sí. Ya. Lo que pasa es que yo soy de la generación de los 80 yeah. En la cual pues, se bombardeó de publicidad a las chócatela, madres, chócatela, de la, la chócatela ¿no? Mi vieja me mataba Si aquí. no tomaba mi leche, mi vieja Sí o no, era bravo. Claro, El claro eh, ¿no? Todavía evaporada, Entonces, esa doy, que más fea y, y, yo no, y hermano, yo no crecía Primero, segundo, secundaria, nada, un enano. Tú no has tomado o sea, leche. Una, Por una comparación. <risa> nada. Entonces agarré y me metí a jugar al básquetbol. Me metí a jugar básquet con fuerza y eso y eso, y eso, más bien provocó mi estirón. Claro. Ahora pues, en el año 2000, yo, yo tuve mi hijo. Ya Y este, mi, mi suegra, una mujer muy sabia, ya me dijo, no le vamos a dar leche. Así de frente. No le vamos a dar leche. ¿Y sabes qué compraba? Compraba la maca, la maca en el mercado. Claro. Ya, pero así, en, en el mismo fruto. ¿Ya? Y lo licuaba. Y eso le da a mi hijo, brother. ¿Y maca, talla? maca, maca. Todo día maca, hermano. En, en la mañana y noche, mi bebé se acostumbró. ¿Ya? Oye, él dejó de tomar el, el pecho de mi esposa a partir de los seis meses. El okay. ya lo tomaba pecho. ¿Ya? Y maca, maca, maca, maca. Y ya, velo, él no necesitó jugar. Él no es tan deportista, además, pegado a lo que es la cibernética, de computación. Correcto, correcto. Y él se pegó su estirón en, en sexto de primaria y ya ya medía un metro setenta y pico ahora ya está con un metro ochenta y tres deja me de darle maca cuñado no no no vaya a llegar hasta el cielo <risa> no ya no pues, él tomó claro. maca aproximadamente hasta los 12, 13 años no este Seguro. ya pues, obviamente solamente en su desayuno un vaso pero yo todo lo cuando era bebé cuando era bebé tomaba maca pues así seguido y, claro. y y eso fue un gran suplemento no de, después bueno me, me fuimos informando poco a poco más con mi esposa es que en realidad la leche de vaca pues es para la cría de la vaca sí, pues, sí pues. o no no no no no, no, no, no están a parecer humano entonces yo creo que va por ahí la vaina no sí es además cierto. también me, me estaba informando ahí la doctora debe saber que la, la lactasa es un, un, un hidrato de carbono pues ¿no? que es más que todo que es para que, que que los niños mismos ellos producen hidrato de carbono hasta una edad este de, de, de, de, de los, de los primeros años y de ahí ellos mismos lo empiezan ya a, a, a, a no crear entonces la lactasa no no no debe ser algo que sea tan bueno para el humano cuando es más grande de eso, la doctora lo, lo debe hacer más que yo. Te dejo porque rico. Un abrazo, gracias. Silvia. ¿Hola? aló Sí. Sí sí te, sí, sí, te escuchamos ahora. ya, genial. Ya. La lactosa es una enzima que va a digerir a la... La lactasa, perdón. Lactasa, con A. La que Es una enzima, Sí, eso. que va a digerir a la lactosa. Que es un tipo de carbohidrato que se encuentra en la leche. Eh, cuando nosotros no tenemos una un consumo de calcio regular o con el paso de los años vamos perdiendo esa capacidad de, de digerir esta lactosa, entonces nos cae un poco pesado. O de por sí hay también niños que nacen con esta incapacidad de, de poder producir la lactosa. Entonces tienen esta intolerancia. Eh, de por sí sí, la leche es una secreción de la glándula mamaria para el becerro, sí directamente para él. Nosotros nos hemos acondicionado a, a consumirla eh, porque si es un alimento que es rico en nutrientes, ...pero como te decía al principio, sí suele ser alto en grasas... ...porque es para este becerro que necesita crecer y desarrollarse... ...nosotros no tenemos, necesitamos esa gran cantidad... ...entonces tenemos estas otras alternativas frente a la leche de vaca. Ok, hola, ¿hay otra llamada? Hola Carlos, ¿cómo estás? hola buenas, ¿cómo Bien, estás? Bienvenido, cuéntanos. Sí, esto, lo que pasa es justo está hablando dando la solución del tema del de problema de que no podemos digerir la leche el tema de que tengo intolerancia a la lactosa. Eh, antes lo consumía con la almendra, pero ahora se encareció un poco el tema de la cuarentena. Y entonces quiero preguntarle qué otro producto podría hacer para elaborar este lo que se dice, pues la leche vegetal. Y uh -huh. mm, ya. Yeah. Perfecto. esto es que son, que no son leches vegetales primero la leche no, no, no, no es vegetal empezamos por ahí eh, eh, son aguas, eh, aguas de aguas de verduras no sé de, de, de. correcto sí Sí, es, es una... Leche es una secreción de la glándula mamaria. Correcto. Ni, la, ni la almendra ni la soya tienen glándulas mamarias. Entonces, son bebidas a base de estos alimentos vegetales. Que sobre todo yo los recomiendo a mis pacientes por, por un tema de, de gusto, de, de, para usarla en la cocina, porque me acostumbré a tomar, no sé, café con leche y me gusta ese sabor. Por un tema de sabor. Pero no porque me vaya a aportar gran cantidad de nutrientes, porque sobre todo está bien diluido es mejor consumirlo tal cual, o sea, comer la almendra. Entonces, eh, pero una buena opción de leche vegetal o bebida vegetal que podemos hacer ahorita es la de ajonjolí, que el ajonjolí es súper económico, tiene gran contenido de calcio, sí, eh, y se puede hacer sin diluirla tanto. O la de quinoa también. ¿Y pero no es más quinoa. práctico esparcir jonjolí la... en una ensalada, qué sé yo, en la ensalada sí, de frutas, claro. Eh, pero hay que, hay que tener en cuenta que todas las semillitas que son chiquitas, como la de jonjolí, chía, linaza, como no las masticamos, no podemos masticarlas, son muy chiquitas, uh -huh. tenemos que molerlas. Entonces, para aprovechar todos estos nutrientes, las grasas buenas que tienen, Ajá. el calcio, tenemos que hacer una molienda, o sea, usarlas okay. en, en harina, o en mantequillas. Hay una mantequilla de ajonjolí que se llama tahini. Es, es una, claro. un alimento súper bueno. Entonces, así, sí. Ah, no pues, tenía idea de eso. O sea, si yo quiero absorber los nutri... quiero que mi cuerpo absorba los nutrientes de la ajonjolí, ¿necesito sí o sí molerlo? Sí, porque no tenemos la capacidad de morderlo como pasa con un fruto seco, que es más grande. Entonces sí, ahí ya sí. estamos aprovechando. Entonces tenemos que molerlo porque como tiene también la cascarita, que son eh, con papas, que tienen mucha fibra, eh, se portan como una red, como un colador de nutrientes. Entonces, tenemos que aprovechar esas técnicas culinarias para aprovechar al máximo estos nutrientes y que estén más disponibles para nuestro organismo. Muy bien, qué buen dato. Hola Chabela, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. ¿Cuál es tu consulta, por favor? Mire, yo quisiera dar mi opinión, que están hablando sobre la leche. ¿Cómo no? Yo a mis hijos los he criado con leche y gloria desde que han nacido, y mis hijos miden un metro setenta, un metro ochenta. ¿Solamente tomaron leche en su vida o comían otras cosas? <risa> Pura leche, frutas. Ah, ya. yogur bastante melón. Entonces, a, lo mejor, no carne, leche, ¿no? a lo mejor no ha sido solo la leche, ¿no? A lo mejor no ha sido solo la leche, digo. Ellos han tomado directo de la vaca. Ah, directo en la vaca. La vaca directo ya se llamaba. Vaca, Gloria sí, era el nombre de la vaca. Recién Sacarita. <risas> está, bien, está bien. No, no es broma, le estoy diciendo. No, no, me imagino, me imagino. Lo que está hablando la señorita está bien por el foco de que, no, que le den el tofu. El tofu, ¿cuándo se ha comido en el Perú? ¿Cómo, cómo? Perdón, no, no, no te escucho el bien, Chabela. Tofu, el tofu, nunca se ha comido aquí en el Perú. El, el tofu, nuevo. claro, claro. Sí, la soja. claro. claro. Sí. Eso solamente lo conocíamos para la comida. Seguro, en claro. La claro. zona, claro. El... con esas cositas... El, bueno, ahora no y una pregunta, contigo. Chabela. La leche, tú que puedes comparar, digamos, ¿no? La leche de antes, eh, ¿se compara a la de hoy o no? En tu opinión. Uy, justo... Se en fue. mi opinión ¿Sí? no. Ya, claro. Y eso yo le digo a mi hija, porque mire de lo que estoy diciendo que están tomando esa leche de marca mata, X, no importa que la marca, el sí. Se busque uno porque esa marca es bueno para una cosa y le hace daño a los riñones, tengan mucho cuidado. Correcto. No abusen de eso, yo nunca le he dado esas cosas a mi hijos No, no, en realidad el, de lo que se trata es que sea todo balanceado, ¿no? Yo creo, claro. al igual que tú a pienso mismo, que debe ser balanceado, ¿no? Claro, desde mis hijos, desde los seis meses, le decimos, Claro, tal cual, pues hemos tal cual. Morra, Entonces, te digo, yo hemos hecho, creo que no solo a... es la leche, de Chabela, yo creo que ha sido no, que tú leche, has sabido balancear la, leche, la alimentación no. de tus hijos, yo creo que tú has sabido claro. llevar la alimentación de tus hijos. Porque ahora ya me da cosa, yo tengo 65 años, me da cosa de escuchar que a los niños que no le den leche, que le den tofu, que le den cosa, ¿eh? <ríe> Cuando son ahora los niños inteligentes son. Ya no son inteligentes, no, tienen, no piensan. Ah, sí, ¿tú, ¿tú que crees que ahora los niñitos traer? son medio brutos? Claro. Bueno, serán pues por tu barrio, oh, porque los que yo conozco no, al menos no. no, crecen, ¿eh? ¿no? no claro, crecen. Chabela, no seas mala, pues Chabela, ¿cómo vas a decir eso bien, que bien, los chiquitos están sea, medio burros? <ríe> burros <ríe> no, pues Chabela, no seas mala. Claro. Chabela, <ríe> Dios, Dios no es así, Dios. no siempre es así. Chabela, te mando un beso grande, un beso grandote para ti. Gracias. Un beso grande. Un, un cariño. Bueno, pero no deja de tener, o sea, yo me quedo con lo que ha dicho Chabela, con balancear la alimentación. Correcto. Ella ha contado que le daba leche, pero además también. Menestras, fruta, yogur. Y eso es. Correcto. Discrepo un poquito con que ahora todos los niñitos hacen medios brutos. No sé, o sea, es como que me diga pues que todos son fujimoristas. No es así. No. Discrepo un poquito. Pareciera, pero no. Este, son las 6 y 51. Hola, Roberto. ¿Cómo te va? Hola, Galdós. Bienvenido. Carlos, otra ¿Cómo? vez, Roberto. ¿Cómo Hola. estás? Sí, otra pregunta. Disculpe, te llamé hace unos 10 minutos más o menos. <risa> ah, entonces es que hacen las preguntas trascendentales. <risa> sí, ya, pero ya, es una pregunta seria, Galdós. Ya, ¿de una pregunta qué? Seria. ¿Sobre qué? ¿Sobre la leche o qué? Eh, en realidad es, sobre, es un asunto proteico. Quiero saber. No, no, no, no, no, no, no, no. Estamos hablando de la leche. Chaufa, cuídate. Se dice la tarde con 52 minutos. Silvia, está muy acendrada la idea de, de que la leche es el único alimento que va a hacer que los chicos sean Super non plus ultra inteligentes, por ejemplo, ¿no? Sí, totalmente. Y, y no. Que sea mala la leche. No, no la claro que no. Pero no que me, no, el dices. cuento de que es sí o sí necesaria, no pues. No es la, no, o sea, sí, si no tomas leche, ya estás muerto en la vida. No, no, claro. o sea, no es así. No, para nada. O sea, no es una decía. esto no es en contra de la leche. Riquísima la leche. Sí. Pero entre los 15 soles que me cuesta, ¿cuánto cuesta una caja de leche? No sé, depende, 5 soles, ¿no? 5 soles, una, un litro pero de leche. Sí. Bueno, con 5 soles también me puedo comprar este un kilo de brócoli. Claro. ¿Me entiendes? Claro, y con cinco variando. soles me compro, no sé cuánto, este, cuánto está el kilo de la menestra. Y con cinco soles, claro. soles me compro medio kilo o un poco más de, de quinoa. Y me rinde más también. Entonces, se trata de balancear, ¿no? Sí, balanceo y aparte hay niñitos que ni siquiera, hablando de los niños puntualmente, que no les gusta la leche y los papás los obligan, Entonces tenemos otras alternativas y no es un alimento vital para, para crecer y para claro, su desarrollo. No solo la leche en todo caso. Ajá, exacto. No solo no la solo leche, leche. Correcto, además no. se ha descubierto que ahora pues son estos líquidos este reforzados y todo bien, no, no, no pasa nada. Siempre y cuando la etiqueta <risa> diga lo que es, todo bien. Bueno, Perfecto. hay otra llamada. Silvia está en línea y le sí. va a hacer una consulta a Silvia. <ríe> Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, Hola Carlitos, ¿cómo estás? Buenas noches. Bienvenida. Aquí en estas revelaciones, pues que nos estamos enterando que no solo la leche salvará a los niños. ¿Tú qué opinas? Bueno, y sí, mis tres hijos han tomado leche desde que nacieron y hasta ahorita. Pero lo que yo quiero saber es que... ¿Cómo le puedo reemplazar la leche? Yo tengo una niña de 6, 7 años. ¿Ya? ¿Cómo le puedo reemplazar la leche en el desayuno? Porque estoy escuchando varias cosas de la leche que no están trayecto y quiero quisiera cambiarla. A veces yo le Correcto. doy la leche... La, perdón, la arena con manzana, pero quiero saber qué es lo que le puedo reemplazar. Porque en todo caso, Silvia, lo que también podría ocurrir es que de, de, usualmente nos han nos hemos acostumbrado a hacer tres tomas diarias de leche. Más o menos es lo que no, ¿no? Yo, es lo que yo también recuerdo y es lo que uno culturalmente tiene en la cabeza. ¿Podrías, en todo caso, disminuirlo a dos tomas de leche? O a una, no, en todo da, caso, y las doy, otras dos reemplazarlas con otros alimentos. Tres, tres veces, siempre le daban el desayuno, nada más. Claro. Bueno, a ver, en el desayuno, eh, Silvia Rodríguez, nutricionista, eh, ¿cómo sí. podría reemplazar la, la, eh, la leche? Mira, reemplazo, reemplazo, tal y cual un alimento que tenga los mismos nutrientes, no existe con ningún eh, entre sí, no existen. Entonces, lo ideal es que durante el día llegue a todo su requerimiento de calcio. Entonces, ¿qué podría hacer? Sí, puede comer la avena en la mañana, le puede añadir un poco de quisma Trata de remojar la avena un día antes, igual con la quinoa, todos los cereales, todos los pseudocereales se remojan un día antes y se elimina esa agua porque ahí hay antinutrientes que no dejan absorber estos minerales, por ejemplo en el caso del calcio. Entonces se remoja, se hace en la mañana, se le puede añadir algo de fruta, los higos son un alimento que tiene mucho calcio también, entonces es una buena alternativa, si por ahí consigues una buena leche de de soya, por ejemplo, también se le puede añadir a la avena, pero una que no tenga azúcar y una que sea solo soya y que puede ser orgánica mejor. Si se le puede añadir algo de ajo, sí le aportas más calcio. Durante el día, verduras como el brócoli que estábamos comentando, mm, frejoles, eh, rabanitos, ¿no? almendras, si consume sus alimentos durante el día, estamos perfectos. Y siempre ir al CDO con el pediatra para saber su, su talla, para, para la edad que esté adecuada. Muy bien. Bueno, Silvia, ¿Sí? muchísimas gracias por, por este bloque aquí en el programa. Gracias muchas, a ti. Muchas gracias. Entonces, gracias. Si Chao. algún oyente quiere eh, tener una, sesión, una consulta contigo... Sí, me pueden encontrar en, en Instagram como Healthy Pleasure. Eh, en, yeah. en español es Placer Saludable. y yeah, claro, ahí está en inglés, eh, en el Instagram o en español. Sí, en inglés, en inglés. En inglés. Yeah. Healthy, Healthy Pleasure. Healthy eh, Pleasure. Y por ahí me pueden sacar una cita o en Facebook también. Perfecto. Muy bien. Muchísimas Listo. gracias. Chao, que te vaya muy bien. Sí. Sí. Chicos, ya saben, ¿eh? Healthy Pleasure es este, la voz. Carlita, cuéntanos quién se gana los 100 soles del día sí, de hoy. Sí, Carlos. El ganador es Jean-Pierre Díaz Ávila. Jean-Pierre Díaz Ávila, es el ganador del día de hoy en Capital Cari. Mañana nos reencontramos... A...